Bueno, pues empezamos la... Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con la, con la segunda sesión informativa que organizamos desde el Vicerrectorado de, de Investigación y, y Transferencia. Y un poco lo que intentamos con esta sesión es que los diferentes miembros del Vicerrectorado, tanto del equipo de, de gestión como, como algunos miembros de, de del personal de administración de servicios, puedan resolver vuestras dudas y vuestras inquietudes sobre los diferentes problemas que estáis teniendo. Eh, con vuestros proyectos, con el plan propio, en fin, todas las cuestiones que se que han ido su, van surgiendo. ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya y le voy a dejar la palabra a Miguel Ángel por si quiere, por si quiere ir comentando, por si quiere comentar algo, alguna novedad, Miguel Ángel, sobre el tema de investigación. Muy buena. bueno, desde la última uh, que tuvimos, el día 31 en la que se ha ido consolidando un poco lo que, lo que habíamos ido verdad, que que... Mira. Mira, Dime. no te vemos no te vemos Capaz, ah, no, me ay, me ay, me perdón, perdón perdón la apagué antes y perdería darla un segundito es posible si no no estás presentado <risa> no te creas que es más presentable pero bueno buenos días a todos pero, eh, como, yo, me, tenía que enterrar, me tenía que encerrar en el cuarto del nene que el cuarto ah. es madridista le quitar algunos postes he quitar algunos postes por si por si hay alguno del Barça para que no se sienta muy ofendidos pero este cuarto es madridista bueno lo que buenos días a todos y lo que os comentaba que el 31 eh, hablábamos de cosas que parecía que iban a pasar que podrían pasar y es que todo iba a ser más flexible que las prórrogas de los proyectos iban a poder ser posibles sin probablemente eh, que se tuvieran que pedir. Y estas son las cosas que en estas dos semanas, se han, tres semanas, se han consolidado. Eh, pues, si queréis, puedo hacer un repaso un poco del plan nacional, que es el que ha tenido más eh, movimiento en cuanto a, a resoluciones. Todas están puestas en nuestra, en nuestra página web y hemos dado información en notas informativas, pero, de todas formas, si, si queréis, hacemos un, un pequeño resumen. Sí, bueno, pues eh, empezaríamos con lo último que salió, que fueron las prórrogas de los proyectos. Eh, se han resuelto que se amplían todas las ayudas del Plan Nacional, proyectos de investigación, eh, proyectos de infraestructura, redes acciones de, de coordinación internacional, todos los que acabaran antes de fin de año se amplía el plazo hasta el 31 de diciembre. O sea, todos los que acababan en junio, septiembre, básicamente junio, septiembre, algunos en octubre, todos pasan al 31 de diciembre, de forma automática, sin tener que pedirlo. Por tanto, solo se tienen que pedir prórroga a aquellas que estén... Eh, ...necesiten una ampliación mayor al 31 de diciembre, pero esas las van a mirar con bastante detalle y dicen que tienen que estar muy justificadas. No es fácil que las concedan por las indicaciones que que van, que van han puesto en, en su web, con lo cual eh, algo que se, esto dure y, y haya una situación más prolongada de, de, de la situación que tenemos actualmente, ¿vale?, eh, por tanto, en eso tranquilidad. Las modificaciones de presupuesto claro. o de otro tipo, de alta o baja, sí que tienen que plantearse. Eh, ya. Eh, la otra cuestión que planteó el ministerio era la, la posibilidad de eh, prorrogar los contratos de trabajo por el tiempo que esté. Eh, suspendido el estado de alarma. Eh, se ha, todavía no ha salido la resolución por la que eh, se harán las solicitudes, pero sí que ha sacado ya las instrucciones para poder ejecutarlo. Y afecta a todas las convocatorias de recursos humanos del plan estatal. Por tanto, a Ramón y Cajales, Juan de la Cierva, personal técnico de, de apoyo, FPU, FPI's, eh, todos estos contratos que estuvieran en vigor el día 2 de abril, eh, que es la fecha de entrada en vigor de, de la norma, todos los que estuvieran en vigor el 2 de abril y les quedara menos de un año, les quede menos de un año para su finalización, es decir, que acaben antes del 1 de abril de 2021, se van a prorrogar. Por tres meses, más lo que dure el estado de alarma con un máximo de cinco meses. Ya estamos prorrogando algunos de estos contratos, aunque todavía no ha salido la convocatoria, y van a ser financiados por el plan estatal. Eh, los de, en cuanto a la Junta de Andalucía, me pregunta Álvaro si está, está preguntando aquí Álvaro si, si, si los de Garantía Juvenil, los de Garantía Juvenil dependen de la Junta de Andalucía y no ha dado ninguna instrucción al respecto. Por tanto, en principio no se prorrogan los, los contratos de garantía juvenil. Los contratos FPI, está preguntando José Carlos Galdón, si los contratos de FPI sí si se prorrogan en estos términos. Es decir, aquellos que estén en vigor el día 2 de abril y les quede menos de un año de finalización, eh, tanto FPI como FPU. No sé si hay alguna pregunta más, estamos viendo, preguntas. Los de garantía no, no, juvenil no, no, del ministerio. Dime, dime. Digo, está muy viendo como el otro día para no no mucho. Sí. Vale, porque vale. por aquí. Eh. Vale, pues te voy a empezar porque hay eh. alguna alguna alguna pregunta. Bueno, ya se sabe la fecha sí, de sí. resolución que ya ha respondido. El informe de Ana María García Campaña preguntaba si se sabe la fecha del informe de justificación de los proyectos del ministerio. Era para finales de marzo. El informe ha quedado prorrogado en principio hasta el 11 de mayo, okay. pero eh, se va a ampliar una vez que se levante la suspensión de los plazos administrativos, cuando no sabemos en qué momento se levantará la, la suspensión de los plazos administrativos y cuando empezarán de nuevo a correr los plazos, eh, además del 11 de mayo lo prorrogarán por el tiempo que haya estado paralizado eh, más, o sea que debería… Mm, Normalmente sí. nos vamos a meter en, en el mes de junio para hacer los informes de seguimiento o finales que estaban previstos para marzo en principio. Vale. Pero pues, vale. ya en cuanto se levante eh, lo veremos en la web del ministerio y podremos, informaremos. Muy bien. Y veo por ahí a María, a María José. María José, ¿qué tal? Buenos días. María José Martín Bautista, presente. Pues tengo una pregunta aquí que nos plantea eh, si hay modificaciones para los proyectos FEDER. FEDER UGR de primera... Ah, oh, bueno, estos no, estos son nuestros. No, no, sí si esos son vuestros. No, son, son nuestros los FEDER. Para los proyectos FEDER, Miguel Ángel. Los proyectos FEDER, los nuestros, eh, en principio no se ha decidido nada. Todavía a estos proyectos eh, les quedan dos años de ejecución. Eh, si, si hacemos lo normal, que es eh, seguir un poco la, la coordinación de lo que está haciendo el Plan Nacional para que no haya agravios o diferencias, el Plan Nacional solo está prorrogando aquellos proyectos que acababan antes de fin de año. En este caso, a nosotros no nos, no nos pasa eso, ¿vale? O sea, nuestros proyectos acaban todos en el 2021, con lo cual, eh, con, si siguiéramos si la similitud del ministerio, no habría prórroga automática. Otra cosa es que se solicite por necesidades más adelante. vale Muy bien, también Tamara de Rocío, que yo creo que también ya lo sabemos la respuesta. ¿Los contratos con cargo a proyectos también se pueden prorrogar? ¿Esto no? No, no, los contratos, bueno, no es que no se puedan prorrogar, siempre se pueden prorrogar. Se pueden prorrogar con no. cargo al proyecto. Lo que no ha, claro, lo que el ministerio ha excluido es que financie esas prórrogas. Solamente financia las prórrogas de los proyectos, de las líneas de recursos humanos, o sea, convocatorias expresas de recursos humanos. Los proyectos se prorrogan, pero no se incrementa la financiación. Por tanto, las prórrogas de los proyectos, de los contratados de proyectos, tienen que salir con cargo al proyecto. Si el proyecto tiene fondos. Y si ha prorrogado su duración, pues podrá prorrogarse el contrato. Vale, vale. Y los contratos de investigación del plan propio de la UGR que terminen en el 2020 se van a prorrogar también en las mismas condiciones que los del plan estatal. Eh, sí, los vale. contratos financiados por el plan propio, eh, de convocatorias de, del plan propio, Sí, si se van a prorrogar, igual que en la ah, misma ah, situación que la del ministerio. Muy bien. Y voy a terminar este primer bloque de, de, de preguntas con la de Ignacio, que creo que ya también está respondida. Los proyectos y más del de, marco del programa FEDER de la Junta se prorrogará la fecha. Tengo que contratar personal y está parado. Claro. Porque ya hemos dicho que se podrá. Se, se podrá, entonces, podrá prorrogar. No va a ser automático, va a ser, eh, habrá gente que lo necesite y se prorrogará. Vale. Y entonces voy a parar un momento, no sé si la desde la, hoy está con nosotros también la, la, la directora de la OPPI, María José Martín Bautista, no sé si tiene algo que decir en relación a, lo, a los proyectos de europeos, no sé si María José ¿sí tiene alguna noticia o quiere darnos algún tipo de novedad o hacernos algún comentario. No, como... Bueno, respecto a... Hola, Dani, buenos días. Eh, respecto a lo que comenté la semana pasada, la situación está un poco igual. Depende de cada IP de proyecto, el que solicite a la comisión a través de su officer, pues alguna extensión normalmente se piden por causa de fuerza mayor y las extensiones están siendo hasta de seis meses. Eso es lo que está ahora mismo sobre la mesa de la comisión. La comisión está por la labor de flexibilizar y facilitar mucho a los investigadores el que puedan extender los proyectos y eso es lo que se sabe ahora mismo a, a corto plazo. O sea, que hay muchas convocatorias que se han retrasado. Nosotros hemos mandado eh, correos con, con las nuevas fechas y a través de nuestra página web también se pueden conectar a los links de, de la comisión y, y consultarlos. Y, y, bueno, ya pues para preguntas concretas sobre proyectos concretos, pues, los podéis hacer ahora aquí sobre la marcha si tenéis sí. algún interés y si no, pues que nos escriban correos que estamos, estamos trabajando todos los días y a disposición de la comunidad sí. universitaria. Muy bien. Bueno, voy a continuar leyendo alguna Bueno, no sé si está también, eh, está por ahí también Pedro Ángel Castillo Valdivieso y Maricarme Aguilar. Eh, no sé si tenéis algún comentario de, sobre el tema de, de que tenéis vosotros, sobre política científica y plan propio para, a nivel general. ¿Pedro? Bueno, Dani, está ahí, Yo creo que con lo que ha comentado Miguel Ángel en relación a la prorrogación de contratos y demás, si alguien tiene alguna duda más concreta, pues, pues lo vamos viendo. Perdona, Dani, que, que estoy en varias cosas a la, a la vez. Estoy preparando alguna cosa que tengo ahora después, según me han dicho. <risa> no, por eso, por eso te quería... No sé, que te tienes que ir ahora a las la diez y media. Sí, que no, te no, te no, te no. No sé si tiene algún comentario general que hacer o algún tipo de información que trasladar. A... No, en principio, en principio vamos, vamos volviendo poco a poco a la, vamos, a la normalidad dentro de lo que cabe dentro de la situación. Entonces, pues bueno, empezamos ya a recibir solicitudes de, de diversos programas y, y demás. Pues, uh -huh. Por ahí tenemos alguna homologación, alguna alguna historia. Ya vamos a empezar a convocar a la Comisión de Investigación para retomar las evaluaciones de la solicitud del plan propio, entonces vamos vamos volviendo poco a poco, pero ahora mismo pues lo que ha dicho Miguel Ángel está todo parado, todo en stand-by, entonces no hay mucho más que... Vale, perfecto, voy a, voy a continuar leyendo algunas de las preguntas que nos plantea Miguel Ángel sobre, no sé si está por, ahí, por Juan Antonio, pero nos plantea diversas preguntas de los temas de, de, de, de FPU Dice que Patricia nos comentaba que si respecto a la FPU para las prórrogas de los cinco meses se puede solicitar ya Miguel Ángel. Y a ver si está Juan Antonio, me gustaría que si está él, prefiero que lo conteste él. Creo que no está, creo que está en la Juan, otra. Ah, que está en la otra, si es que estamos con dos a la vez no hemos, hemos, hemos solapado. Sí, sí, sí. Perdón, entonces la pregunta, ¿la pregunta cuál era? Eh, respecto a la FPU. Para, para, para, sí. para prorrogar los cinco meses el máximo, ¿se puede solicitar ya? ¿Se puede hacer ya la solicitud? Se puede hacer ya. está no hacer. Las instrucciones y el formulario están ya puestos en la página de FPU. Vale. Y, esa, eh, ¿y en el, el la... tema lo lleva nuestro compañero Juan Antonio Ruiz. Que responde directamente por correo, ¿no? Sí, le puede responder por correo Juan Antonio Ruiz. Y ya estamos tramitando las primeras, ya las hemos tramitado. O sea que, que se pueden tramitar. Aquellos que estén ya próximos a su finalización pueden pueden tramitarlo. Vale. Y después me pregunta Alberto, también en relación con esto: ¿cómo, ¿cómo hay que justificar esa prórroga? ¿Cómo hay que justificarla? Eh, pues la verdad que ya en el detalle mejor le preguntáis a, a mi compañero Juan, que es el que ya tramita las primeras. Eh, hay Ya te digo que hay un formulario. La, hay que justificar la necesidad si sí es verdad que en FPU no es automático como en el ministerio vale. hay que justificar la necesidad de que la tesis se va a retrasar, pero bueno es muy obvio, no sé, cada uno tendrá su, su motivo, unos no habrán podido reunir al tribunal no. otros es que no han podido recabar los datos o no han podido sí. hacer los análisis que estaban previstos no creo que sea muy difícil justificarlo pero sí es cierto que en FPU no lo han puesto automático sino que, al menos, que tienes que, que motivarlo. Vale, vale y la última de este bloque, así de FPU, ¿cómo se aplica la prórroga a los contratos FPI que pasan a fase PAU? Todavía queda pendiente, eso estaba pendiente en, en la anterior que estuvimos hablando, había ha habido casos de gente que le vencía, entonces el problema era que no se podía leer la tesis, ya se ha normalizado bastante la lectura de tesis virtuales y se están leyendo, no al mismo ritmo que antes, pero se están leyendo tesis virtuales, defendiendo tesis virtuales en la escuela de, de doctorado. Y el ministerio lo único que ha dicho, o ha vuelto, esta vez si lo ha dicho por escrito, antes era solamente una sospecha, es que va a ser flexible y va a flex, que va a flexibilizar las normas para acceder al contrato POP. Pero vale. no ha, todavía no lo ha dicho cómo. Por tanto, nosotros, nuestra recomendación es aquellos que todavía no han llegado al cuarto año y pueden defender la tesis de forma virtual que lo hagan si les interesa. Pero si ya han llegado al cuarto año, en tanto nos aclare el documento del ministerio, mmm, recomendamos que no lean la tesis. Sí, si ya han comenzado su cuarto año, o sea, gente que está que acaba de empezar el cuarto año en abril, lo que lo va a empezar en mayo, quien no lea la tesis unos días después, que la retrase un poquito hasta ver qué requisitos va a poner el ministerio, que a veces nos sorprende con los detalles, va a flexibilizarlo, pero no sabemos hasta qué punto. Es una ah. recomendación. Vale. Venga, pues vamos a continuar ahora. Ahora sí, María José, si va a la pregunta para ti, es una pregunta que... Que nos ha hecho José Ángel Rufián por el chat a las 10.09 y, y la podéis leyendo. Dice, yo quiero preguntar sobre cómo se podrá acceder a los laboratorios a trabajar a ritmo normal. Porque tiene un proyecto conseguido con vosotros, el stay for los health, y quiere solicitar una extensión de seis meses. Bueno, yo, yo, creo, la... yo creo, Dani, que esta pregunta, más que, que para nosotros, que la, efectivamente va a solicitar la, la extensión, que ya he comentado que la comisión la facilita. Eh, lo que está preguntando es que cuándo va a poder acceder a los laboratorios, sí. porque claro, bueno, tiene la extensión problemas. se la puede prorrogar, pero si él sigue sí que sí puede acceder a los laboratorios, tiene problemas de ejecución del proyecto. Sí, sí, pero no lo van a dar, no ahí no prorroga los de automáticamente. Bueno, es que ya no lo sabe la situación en la que está la investigadora. A ver, el que el, la prórroga de la extensión de seis meses se la van a dar casi seguro. Pero que yo creo que lo que él está preguntando es que cuándo va a poder acceder a los laboratorios. Sí. Ya pensando en que a lo mejor el tiempo se extienda más allá de la prórroga que inicialmente vayan a dar. Y eso sí, es complejo. Vale, venga, pues continuamos. Eh, Tamara nos ha hecho la pregunta a continuación. ¿Contratos con cargo a proyectos de tipo retos del Plan Nacional Miguel Ángel también se prorrogan, no? Contratos no. ¿Contratos con cargo a proyectos de tipo reto? no? No. Vale. Los contratos con carga proyectos tienen que prorrogarlo el propio proyecto. Se pueden prorrogar, pero con la financiación del proyecto. Claro, claro. Y, y después me pregunta aquí Manuel Melgosa eh, la evaluación de los, de los FEDER UGR nuevos. ¿Qué pasa con, los, con la evaluación de los FEDER nuevos? La, los FEDER nuevos quedó el plazo abierto cuando se, cuando se declaró el estado de alarma. Por tanto, eh, hemos recibido mucho, ya, pues, más de 250, uh -huh. unas 250 peticiones, pero el plazo no se ha cerrado. Por tanto, ahora mismo lo que estamos es revisando los, los documentos de los presentados, teniendo en cuenta que hasta que no empecemos de nuevo eh, y empiecen a correr los plazos, todavía quedarán eh, días para seguir presentando y, y tendremos que ya hacer la, la revisión definitiva de los que todavía no hemos podido ver, de los que se presenten en ese plazo. vamos Estamos avanzando mientras está esto parado, pero, pero no podemos resolver, Manolo. Entonces, lo siento, pero se va a retrasar otra vez bastante, esta vez por y esta va. causa. Oye, Miguel Ángel, te tienes que ir al chat a la pregunta de... Y yo me he quedado a las 10 y 10, ¿vale? Y ahora vuelvo. Publicando porque tengo a Pedro que me va preguntando y están los chavales intentando entrar. Perfecto. ¿Por dónde vas? Vuelvo en, en un cuarto de hora, ¿vale? y ¿Por, por, por las 10 y yo, 10. Yo, ah, ya por la de Manolo Melgosa, ¿no? Vale. Mira eh, la hora. Por la hora te guía bien. Me he quedado a las 10 y 10. Perfecto. ¿Vale? Javier Ruiz, Francisco, lo tanto, lo tanto, lo tanto. ahora, ahora, ahora, ahora voy a yo también Estupendo. me salgo. Venga. Venga, Pedro, nos vemos. nos vemos. Hasta luego. Hola. Estupendo. Vamos a ver. Eh, Estaba aquí, tenemos. Mmm, la, Mercedes Murillo. Tenéis. Esta podría ser para. Para Maricarmen, ¿tenéis previsto más o menos cuándo saldrá la resolución de que los contratos del plan propio también se prorrogarán? Bueno, eso es más bien para Enrique, eso sería más bien para, para el vicerrector. De hecho, lo, lo, lo, lo vamos a empezar a hacer, pero bueno, tiene que pasar esta resolución, debería pasar por la comisión de investigación que va a haber pronto, ¿no, Maricarmen? Va sí, vamos a tener una comisión ahora en mayo, el día 4, me parece que va a ser finalmente… Y bueno, pues, se planteará y, y cuando pase comisión, pues, nos pondremos en marcha. Estupendo. Eh, ¿Qué más? ¿Por, ¿Por qué hora ibas? La, la, ¿Por, la por las 10 y 10. También hay una pregunta para Marí Por Curi. las 10 y 10. Atenea. Atenea. Estas sí. extensiones de contratos se conciben también para las Atenea. Eh, por eso María José... Sí. Sí, sí, sí. A ver, para los tenía en general, tenemos previsto tener una reunión con, con ellos para informarles más o menos de la situación y, y estamos en contacto con la comisión para ver, pues, bueno, qué opciones tenemos sobre, sobre la prórroga eh, del programa o si se pueden recortar. No, no sabemos todavía cómo, cómo se va a terminar de, de gestionar. Estamos con la comisión hablando a ver qué, qué soluciones, qué posibles soluciones nos da el office, y, y nos vamos a reunir con todos los tenía para una reunión informativa cuando tengamos la, la respuesta de la comisión, ¿vale? Que es que no nos han respondido todavía, ¿de acuerdo? Bueno. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tenemos más? Los no, contratos de garantía del ministerio que comenzaron en enero, se van a prorrogar, ya hemos dicho que, que no, no entran dentro de la, del listado de proyectos que se van a, a prorrogar, lo preguntaba Javier Ruiz. Pues no, no sé. En principio, eh, la resolución del ministerio no, no incluye a lo los de garantía, los contratos de garantía juvenil del ministerio. Mira, se pregunta también por parte de la Junta Andalucía si se ha liberado el dinero para lo que son los proyectos de la última convocatoria, si se va a abrir ya el centro de gasto. Yo no sé eso cómo, cómo está, Miguel Ángel. Los proyectos de la convocatoria FEDE todos tienen ya su centro de gasto abierto, todos los concedidos tienen su centro de gasto y los fondos. Eh, o sea que en eso ya sí se, sí se libró el dinero y está ingresado. Es lo que está. El problema es que no está, no podemos resolver los contratos de trabajo porque se ha quedado paralizado, pero en ejecución sí que está. Vale. ¿Y ¿Por dónde vamos más? Preguntaba, hay otra pregunta de Álvaro que dice, ¿el vicerectorado seguirá sacando convocatoria o quedará paralizado mientras dure el estado de alarma? Bueno, pues bueno, bueno, las, las combates de personal, que sean, claro. Es que todo depende de la situación cómo se vaya, cómo se vaya dando. Las que se puedan de, sacar, supongo que, claro, se sacan. Las del plan propio sí si siguen abiertas sí. con normalidad, en sus plazos normales. Sí, bueno, y todas... Eso las se que se van a resolver, ¿no? Sí, vamos a resolver ahora ayuda a Congreso y demás, pero todas las que implican, por ejemplo, estancias, viajes, pues claro evidentemente, dada la situación que tenemos, hay que pararlas, no, no podemos, entonces, bueno, esas no se podrán, esas están prorrogadas y más adelante, pues, iremos viendo. Pero con normalidad, el resto de, por ejemplo, pro, eh, contratos puente y demás, está abierto, funciona con normalidad el programa. ¿Qué más? Daniel preguntaba si sabemos algo, Daniel Redondo, si se prevén cambios en cambio, la convocatoria de febrero próxima. La verdad es que no, no tenemos no, ninguna no noticia. Tenemos. No sabemos nada. Eso sería jugar a un poco a especular, divino, y no, no mejor no decir nada porque puede no, no pasar sabemos. cualquier cosa. No sabemos si se van a prorrogar los proyectos de infraestructura, ya hemos dicho que sí, los de infraestructura se prorroga hasta 31 de diciembre, si acababan antes, a partir de 31 de diciembre. Estamos hablando de siempre del ministerio, del plan estatal, la Junta hay que pedir expresamente la prórroga y en el ministerio, si es más allá del 31 de diciembre, también hay que, hay que pedirla. Por eso os pone en contacto los responsables con con María, que es la compañera que lleva eh, este tema en el vicerectorado. Y, y ella es la que os puede, los que os va a ayudar a, a tramitar las prórrogas. ¿Qué más? Eh, preguntaban de nuevo también Ana María García, campaña sobre, hola Ana, sobre la qué, qué nuevo plazo de cierre tendrá, bueno pues eh, ya te digo, el tiempo que quedaba para para presentar será el que se añadirá una vez que, que, que se levante la suspensión. No te puedo decir ahora exactamente cuál era, pero creo que era entre una semana y... entre una y dos semanas era lo que quedaba de, de plazo de presentación. Pero bueno, Mira, animamos a que la gente lo presente, que la gente como está abierto, eh, que la gente pueda presentar. Nosotros, el que quiera presentar, preferimos que lo vayan presentando porque así vamos revisando. ...y después era más rápida la resolución al poder revisar con tiempo. Miguel Ángel, hay una pregunta de Francisca López Torrecilla... ...que se nos uh -huh. ha quedado atrás en ah, relación vale, vale. a lo que son los proyectos de, de FEDER de Andalucía. Dice que qué pasa con los contratos que han quedado pendientes de evaluar. Pues está, están igual. Eh, al estar los plazos suspendidos... No podemos eh, sacar resoluciones mmm, de concesión provisionales, una vez que hay más de un solicitante. Eh, hemos resuelto solo aquellos contratos en que había un único solicitante. Eh, sí, porque eh, la ley, la suspensión de plazos sí que ha otorgado la posibilidad de que lo, los particulares acepten la resolución. Y eso solo se puede hacer cuando hay uno. En cuanto hay más de un solicitante, eh, todo queda paralizado y se nos está formando, pues, hay un cierto tapón hasta que se levanten los plazos. Cuando se levanten los plazos, volveremos, sacaremos resolución provisional de concesión y definitiva. Será rápido, pero hay que tener en cuenta que luego tendremos un tapón ahí grande porque se nos ha roto, un poco el circuito que llevábamos, que está bastante, está bastante organizado de fecha y todos los meses se sacan las resoluciones para poder resolver y bueno, se nos ha roto. Procuraremos que sea rápido, inmediatamente que, que se levante, pues en una semana o así esperamos sacar la las primeras resoluciones. ¿Vale? Vale. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos una pregunta que cambia, que el tema que es de Luis Carlos, un caso particular, gastos de inscripción a un congreso con cambio de divisa. Se cancela el congreso y se produce la devolución del importe pagado, pero el cambio de divisa se produce un desajuste y se reembolsa una cuantía menor de la pagada. La responsable de negociado de mi departamento me pregunta si podemos justificar ese desfase en proyecto del plan nacional. Eh, entiendo que sí. O sea, en, en Plan Nacional, en las preguntas frecuentes que ha sacado el Ministerio, ya ha aclarado que todos los gastos de cancelaciones eh, se pueden imputar al proyecto siempre que se, que se justifique. Y que se justifique que se ha intentado el reembolso. En este caso, se ha intentado el reembolso y se ha conseguido. Pero se ha conseguido un reembolso menor por el cambio. Entendemos que la diferencia eh, puede, puede justificarse al proyecto. ¿vale? Esto es importante para todos los que tengan gastos de estancia y tal. Para que puedan eh, reembolsarse con cargo al proyecto, hay que tener la evidencia de haber intentado recuperarlo con la agencia, con el casero que tuviera en, en el sitio donde estaba la estancia, con el congreso. Tiene que quedar constancia documental con intercambios de mail de que le solicita el reembolso y de que no te lo dan o que te lo dan por un importe inferior, para que se puedan eh, imputar después al proyecto los gastos de eh, cancelación. ¿Qué más tenemos? ¿No que ¿Se podrá acceder a los laboratorios? Bueno, no sabemos. Bueno, para acceder, para acceder a las instalaciones y a los laboratorios sí que hace falta pedir un permiso especial, ¿no? Entonces, suponemos que este control seguirá estando... Ponemos que sí. Digo, en relación a la sí. pregunta de que cuándo se podrá acceder a los laboratorios y que si hace falta algún permiso, sí. Sí, si hace falta permiso, se están accediendo a laboratorios de forma puntual eh, y se están accediendo, sí que se está accediendo de forma puntual para hacer incluso algún tipo de análisis que... con Hay veces que si hace análisis de durante un par de días... Tienes posibilidad después de estar eh, trabajando en casa durante bastante tiempo con ese tipo de cosas. Se está, sí, haciendo. Se está pidiendo para temas muy necesarios. Y el permiso se pide a PDI, ¿no? el permiso sí. de acceso. A nosotros no. Vale, vale. El permiso está en la página web y, se, y lo otorga. Eh, bueno, mmm, si es para actividades exclusivamente de investigación, sí se nos manda a nosotros. Porque vale. lo firma en este caso el vicerrector de investigación Enrique. Vale. vale, de hecho, bueno, de hecho, nosotros en el vicerrectorado también tenemos ahora mismo puntualmente a, a varias personas que hay un trabajo que no se pueden hacer desde casa y, y hay que ir a sacar papeles y a escanear documentación. O sea que, que puntualmente se está funcionando en los, en los lugares de trabajo, ¿eh? es cuestión de plantearlo y, y se autorizará. Bien. ¿Qué más tenemos? Eh, mm, la convocatoria de garantía juvenil que salía ahora en abril de la Junta, ¿se paraliza o se espera que salga? ¿Sabe algo de esto, Miguel Ángel? Eh, no, no ah. tenemos todavía. Bueno, no podemos convocar por lo que habíamos dicho, porque el plazo mm, se queda abierto. O sea, entonces no podemos convocar. Y estamos pendientes de todavía de la. De lo que comentamos, la Junta tendría que autorizarnos la unificación de todas las convocatorias de garantía juvenil en una única, que ya sí. creíamos que era necesario, ahora más aún, porque la sí. mejor manera de resolver todas las convocatorias es hacer una única, porque como nos pongamos a hacer dos o tres convocatorias, no acabaremos nunca. Y estamos pendientes de la autorización definitiva de la Junta, en cuanto... De todas formas, aunque nos hubiera autorizado, tampoco podríamos ahora mismo convocarlo no nada claro no. vale eh, qué más tenemos la, respecto a la fpu preguntan respecto a la norma de que se debe permanecer en el centro de adscripción durante los últimos seis meses del contrato que si, es si esto sigue vigente en relación a las estancias Bueno, ya la, si hay una pregunta concreta con estancia, hacérnosla. Eh, mm, hacérnosla. Esto me... eh, sí, ahora mismo las la estancias se han podido cancelar, si era así, o se han podido incluso prorrogar, si lo que no has podido es volver. O sea, tenemos situaciones muy concretas y se está tratando de ser flexible. Si no puedes irte, se reembolsan los gastos en que haya incurrido aunque no haya estado, aunque no haya estado todo el tiempo, como hemos dicho. Si te has tenido que anticipar la vuelta y has tenido un gasto de alojamiento que ya tenías pagado, se te va a seguir pagando. Si lo que has hecho es no que no puedes volver, también se va a ver de qué forma se puede eh, colaborar en, en, en mantener eh, el periodo hasta que pueda volver. Eh, pero no acabo de entender lo de la, sí, sí. la pregunta. Entonces, Entonces, casi mejor no la hace eh, sí, directamente por correo la situación. Vale. A continuación, Irene pregunta... Reto. ¿Los proyectos retos GIN se van a prorrogar? No solo la ejecución del proyecto, sino también el, el contrato del IP. Pues, es... Realmente es una laguna que ha quedado en el ministerio. No están entre los contratos prorrogados, pero tampoco están entre los, o sea, entre, entre los proyectos prorrogados ni entre los contratos que se pueden prorrogar. O sea, no están ni en un sitio ni en otro. Ahora mismo no hay, han quedado un poco en el limbo. Y no, no afortunadamente... Creo que no tenemos ningún caso de estos nosotros, pero el proyecto en principio de los que no han prorrogado, no nos han prorrogado ningún GIN y no es de los contratos de líneas de recursos humanos tampoco que se pueden prorrogar, porque no van por líneas de recursos humanos, van por proyectos. Probablemente ha quedado ahí un, un limbo. En cualquier caso, lo normal es que todos los GIN entran dentro de nuestro plan de estabilización y deberían estar ya, con antes de que acaben, con la plazas de, de ayudante en marcha para poder incorporarse cuando acabe, o sea un tema a hablar cada uno con el vicerrectorado y con PDI para organizarlo. Va. Vale. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, lo de las normas que teníamos de ejecución. Que íbamos a sacar para ver si se podía hacer traspaso de partida en lo que son los FEDER que si se sabe algo Pues la verdad es que todavía no la hemos sacado habrá, habrá que ser probablemente, tal vez haya sido hasta mejor no sacarla porque probablemente hay que ser más flexible ¿no? de, con la situación que tenemos de lo que hubiéramos tal vez si lo hubiéramos sacado antes de esto las la normas hubieran sido menos flexibles y vamos a tener, lo normal es tender a algo más flexible incluso de lo que nos planteábamos o sea que estamos, estamos en ello y deberíamos sacarlas pronto, sí vale. eh, ¿fechas para la notificación de la resolución de la última convocatoria del ministerio? pues no, no tenemos eh, están viendo, eh, de hecho el ministerio algunas convocatorias las está resolviendo las convocatorias pequeñas la está resolviendo, eh, con unas aceptaciones de, de, de los responsables para que puedan resolverse el procedimiento. Y así ha sacado las de Cooperación Internacional, las últimas PCI, pero no creemos que pueda hacerlo con los proyectos. Eh, de todas formas, las fechas que tenían previstas, que eran para entre julio y septiembre, lo normal es que ya puedan... ...pudieran hacerlo normalmente, no creo que estén los plazos suspendidos tanto tiempo. O sea, que deberían resolverse normal. Eh, también nos preguntan si se contempla algún tipo de ayuda desde el plan propio para los proyectos que no se están realizando, pero que sí que están teniendo gastos de personal. Mm, creo que ya el propio vicerrector en la sesión anterior ya comentó que se estaba estudiando la posibilidad de sacar un, una serie de medidas, ¿no? Pero tenemos que todavía analizar a ver las posibilidades que, que tenemos. Así que la intención es hacerlo, ser flexible, claro que sí. A ver cuándo lo podemos poner en marcha. ¿Sí? No sé si Hola. hay algo más. Estoy por aquí. Solamente... Buenas, días. Que estoy Hola, sí. en Buenas días. ¿Qué tiene otra vez? Paralelo con el de Gobierno. Hola, Enrique. Lo que ha dicho Maricarme es lo que hay. Todavía no hemos hablado al respecto de medidas concretas, pero algo sacaremos. Pero no puedo anticipar nada. Hasta que no sepamos realmente los presupuestos de los que vamos a disponer. ¿eh? Nuestra intención es hacerlo, pero tenemos que esperar. No. Vale. ¿Qué más tenemos? Segunda para por ahí. ¿Tenemos algo de proyectos europeos. Si se suspende el proyecto, cuando llegue la fecha de reanudación, aun si la situación de fuerza mayor no está resuelta, si ¿sí ¿se volverá a suspender? Hombre, yo supongo que de lógica que sí. Si la situación no se resuelve y no se puede, pues continuaremos en las mismas condiciones de ahora. Supongo. Sí, el, si, la con, si la condición por la suspensión continúa, ah, pues eh, hola, no he dicho nada. <risa> es que yo no te <risa> que, te he visto. Que, que si <risa> la condición de suspensión continúa, evidentemente el proyecto va, va a seguir. Claro. No hay problema ninguno. Claro. Si manda al officer un. A la office un a través del portal de comunicaciones, se manda un mensaje y se, se continúa, no hay problema. Uh -huh. Vale. Preguntan también por el acceso a biblioteca. Si el personal docente investigador puede acceder eh, antes de verano. Pues, ese es un tema que ya nos están diciendo bastante, nos están preguntando. Estamos viéndolo con la dirección de bibliotecas cómo poderlo resolver. Eh, deciros que no es fácil, sobre todo ahora mismo, porque estamos viendo cómo conseguir material para cuando, si en algún momento se reabre el acceso a tanto a los departamentos, laboratorios, bibliotecas, pues primero tenemos ese material y luego hay que esperar a las condiciones puntuales. En principio, deciros que si sí estamos pensando la idea de ver cómo habilitar algún sistema de préstamos, sobre todo para la gente que está desarrollando TCM, y la gente que necesita material para desarrollar sus proyectos y que no se pueda conseguir de forma digital. Y, en fin, mi, mi intención es hablar con la biblioteca para abrir, digamos, una ventanilla de esas posibles peticiones que hagan... que os hagan falta para desarrollar ese tipo de actividades que estoy diciendo, o bien los TFM, o bien eh, acciones de investigación. Y una vez que tengamos las peticiones y veamos a qué centro afectan, porque, como tengo la biblioteca distribuida, qué personas requeriríamos y las medidas de seguridad que se necesitan, pues veremos ver cómo habilitarlo. Pero no puedo anticipar ahora mismo mucho más. La idea es, desde luego, prestar, hacer ese servicio, pero con la medida de seguridad que nos van a exigir con las actividades presenciales. Entonces, si me preguntáis si la semana que viene lo vamos a tener, no lo vamos a tener. Tenemos que esperar un poco más de tiempo, porque tenemos que hacerlo en consonancia con lo que se diste desde el ministerio. Pero lo estamos estudiando, lógicamente, porque muchos ya lo estáis demandando. Y si fuese tan fácil como, como simple y llanamente ya recoger un libro y llevárselo, pero no es tan fácil. Implica mucho departamento ahora mismo para poder abrir, como digo, o prestar ese servicio la semana que viene ya, ya mismo. ¿no? Pero lo estamos estudiando para intentar dar una solución, yo espero que para mayo. Vale. Eh, luego tenemos a las 10 y 39 que parece que no ha quedado claro lo que es el dinero de los proyectos de la Junta de Miguel Ángel, los centros de gasto. Ah, Dice que bueno, no se refería está... a los FED. Ah, se refería a los de excelencia. Entonces, vale, sí. es que de excelencia realmente la resolución que salió fue provisional y por tanto no salió en definitiva. Al no salir en definitiva no pueden empezar los proyectos aún. O sea que esa resolución realmente está, está paralizada. Vale, vale. Tenemos también por aquí otra pregunta, que por qué motivo la UGR financia la prórroga de, por ejemplo, los contratos puente y otros contratos con cargo a proyecto no. Bueno, pues en principio… Bueno. Bueno, Enrique, adelante, perdón. Eh, supongo que Miguel Ángel va a responder en la línea nuestra. Nosotros tenemos programas de plan propio sí. que están supeditados y que están enlazados con los del ministerio. Entonces, los propios del ministerio, por supuesto, decidimos que sí, lógicamente, porque el gasto va a correr con parte del ministerio. Y los que nosotros tenemos supeditados al ministerio, pues también hemos decidido que sí, porque están ligados a, a convocar el ministerio. Después hicimos el estudio de aquellos contratos que estaban ligados a proyectos concretos. Pero las cuentas, corrupción de Miguel Ángel, es que teníamos que gastarnos en torno a un millón de euros. Sí. Bueno, si lo, si lo disponemos, lo mismo dentro de X tiempo decidimos que sí, pero yo me temo que no vamos a disponer de ese dinero. Entonces, hemos ido a lo que creemos que, que podemos asumir y que tenemos cierto compromiso, porque son programas que dependen también y que están alineados con el ministerio. Eh, asumir todos los otros, pues supone, entre lo de empleo joven, por ejemplo, y los proyectos y los que están con cargo a contrato de proyectos, pues supondría entre los dos, si hiciésemos los dos, en torno a dos millones de euros, que lo recordaba, un millón ochocientos, un Eso hoy por hoy es inasumible. Eh, si las cuentas lo permitiesen los próximos meses, a lo mejor, pero no puedo garantizar nada al respecto. De momento garantizamos aquello que vemos que es asumible. Lo del plan propio, mi que eran 150.000 euros aproximadamente y contratos uh -huh. puente, por ejemplo, son cofinanciados, no lo asume solamente el vicerectorado, sino que hay una cofinanciación que le vamos a pedir a los proyectos y a los departamentos. En fin, estamos tomando ahora mismo esa decisión que creemos que es la más coherente en, en, en, en, a la vista del presupuesto nuestro. Sí, además ninguna universidad que sepamos ha hecho, ha asumido eso, o sea que también eh, hay que ser realistas, o sea, tampoco lo están haciendo eso ninguna, ninguna otra universidad pues, por el mismo motivo. Aparte que los proyectos son financiados por el ministerio y el propio ministerio es el que ha decidido no incrementar la financiación. Igual que incrementa la financiación para las prórrogas de recursos humanos, no la está incrementando para este tipo de contratos. El propio ministerio, el que no, no no lo está haciendo, ¿no? Vale, ¿qué tenemos por aquí más? Tenemos otra pregunta a las 10.42... ...que dice que no la habíamos saltado... ...no nos habremos dado cuenta con tanto listado. Dice, hace un momento he preguntado lo siguiente... ...¿cómo se aplica la prórroga a los contratos de FPI... ...que pasan a la fase POP? Ustedes han aconsejado retrasar la lectura de tesis... ...pero parece que el Ministerio, en el documento que han sacado... de preguntas frecuentes, aconsejan defender cuanto antes... ...aunque sea de manera virtual... Vale, entonces creo que creo que no, no he entendido bien o no me he explicado yo bien. Seguramente esto segundo no me he explicado bien. Vamos a ver, si estás en tu tercer año aún, todavía no has llegado a tu cuarto año, lo que se recomienda es que la leas virtualmente y en cuanto la leas virtualmente nosotros te hacemos tu contrato POP. Porque podemos hacerlo. No has pasado al cuarto año. Lo que decíamos que recomendamos no leer la tesis es si ya has pasado al cuarto año. Si ya estás en tu cuarto año, ya sabes que en la, la regla del ministerio es que en cuarto año ya no hay pop. Una vez que inicias tu cuarto año, lees la tesis y tenemos que eh, cesarte, según la ley, porque es un contrato predoctoral que finaliza cuando se, se lee la tesis, el mismo día. O sea, no tiene vuelta atrás. Por tanto, si... Estás en tercer año y, pues, y todavía no has llegado a tu cuarto año y puedes defender la tesis virtualmente, hazlo, que te haremos el contrato POP, pero si ya has pasado al cuarto año y todavía no has leído la tesis, espera hasta que el ministerio saque las instrucciones de flexibilización que ha dicho que va a flexibilizar los criterios para acceder al POP, pero no ha dicho cuáles va a ser esa flexibilización. No sé si ahora me he explicado un poco mejor. Sí. Francesco. Yo creo que sí, ¿no? Que queda, que queda ya claro. Y una pregunta directamente para Enrique, que hacen a las 10.45 por parte de Mercedes Murillo. Eh, es acerca de las prórrogas del plan propio. Dicen que si iban a prorrogar los contratos de investigación, en las mismas condiciones en la que se han prorrogado los estatales, pero, claro, pregunta si esto es relativo a todos los programas, los UGR los Atenea, si más o menos tenemos sí. previsto el plazo. Sí, es que lo, lo dijimos así. Además, ya lo dije en el Consejo de Gobierno, me lo han preguntado. En algunos casos es que a algunos no les afecta, porque recuerdo Miguel que estuve mirando los Atenea, por ejemplo, sí. no estaban en las condiciones que decía el Ministerio y no afectaba. Es que eh, en algunos, en los filos UGR me parece que sí había, teníamos algún caso y lo íbamos a hacer, sí. y los sí. que depende del contrato Puente de Maya dijimos que se iba a hacer. Entonces, no, vamos, bueno, ya lo he aclarado varias veces, dijimos en todos los programas. Eh, lo que pasa es que si me, me preguntó alguien el Consejo viendo Gobierno los Atenea, si los Atenea les afectaría si tuvieran alguno en el caso, pero es que no los tienen, ninguno va a acabar ahora. Sí. Si, todos les queda, me parece, un año, lo de la primera convocatoria, y a los otros que acabamos de firmarles, les quedan dos o tres años por delante. Correcto. Esa eh, o es sea, la situación, ¿no, María José? No es, entonces, no, no tiene ningún problema. Sí, sí, esa es, esa es la situación. Yo he comentado antes, eh, porque había preguntado David García Burgos, eh, bueno, my map, yo creo que relativo a la fase de ejecución de... ¿Qué iba a pasar con la ejecución de los proyectos de Atenea 3i? Pues porque, bueno, algunos no pueden, tenían su fase de outgoing para tener que salir, o bien tienen eh, parte del laboratorio, o bien parte eh, que tienen relación con humanos, entonces... Esas prórrogas, digamos, del trabajo de ejecución de los proyectos Atenea 3 eso es lo que tenemos que, que, que discutir, que ya les he dicho que vamos a tener una reunión con ellos y estamos en contacto con la comisión para ver cómo gestionamos, digamos, esa, eh, la, o sea, el cambio y la ejecución del proyecto. Pero respecto al tema de los contratos, si es que los tenía son todos muy recientes, entonces ninguno está en la situación de que se le acaba el contrato y haya que prorrogárselo en los próximos seis meses, ninguno ha empezado ni siquiera su tercer año. Vale. Bueno, creo que entonces eso ya queda claro, ¿no? ¿Qué tenemos más? Por aquí. Pregunta en relación a los postdoctorales. A ver. Que a la UGR sí, la... le concedieron 44 contratos. Si existe convocatoria única para todas las universidades y si se mantiene el requisito de, de haber realizado una estancia en un centro internacional. No sé si sabéis esto como... Sí, bueno, la convocatoria, como todas, está, bueno, esta ya se avisó que la convocatoria era única y la y la hacía la Junta Andalucía. Uh -huh. o sea, eh, estos 44 contratos saldrán con todos los contratos de las demás universidades en una convocatoria que, que va a realizar la Junta y va a gestionar la Junta y que ya ha anunciado que queda paralizada hasta que, mientras esté la suspensión de plazo. No sé si te iba a decir que también el plazo parado. Mm. Mm. Vale. Respecto al requisito de haber realizado una estancia, se quería modificar por la Junta, pero hasta que no salga la convocatoria no lo sabremos. No sé si Enrique sabe algo más de al final el requisito que querían modificar. Pero es que la Junta, hasta que no lo convoque, no, no lo vamos a saber, creo. Perdona, ¿cuál es la pregunta? Que estaba escuchando a Pilar por otro lado. ¿Qué le... ¿Qué ah, es lo que habéis dicho? Sí, había si el, de la convocatoria de doctores que está sí. prevista de los 44 que ah, nos asignaron, que está pendiente que sí. salga, si sí. se va a modificar el requisito de haber realizado una estancia en un centro internacional o si se va a mantener. Bueno, no? eso no, no era un requisito esencial, era un requisito. De, al principio dijeron que sí era esencial, es verdad, y nosotros lo transmitimos así, pero luego en la ejecución uh -huh. lo han puesto como uno de los criterios para evaluar. Punto. Le dan más peso, uh -huh. pero no es imprescindible, ¿vale? Vale, vale A ver, ¿y qué preguntas más por aquí? Eh, en relación a los esenios de transferencia, ¿se podrán combinar, combinar con los esenios normales? ¿Si ¿Sí se podrán qué? Si ¿Sí se podrán combinar los esenios de transferencia con los esenios normales, con los de investigación. Combinar, sí. ¿Y si se va a contar, sí. claro, si va a tener algún tipo de retribución económica. Lo de transferencia. Esa pues, o sea, es una cuestión que estábamos comentando ahora en la reunión de nos... equipo. y se habló con la consejería. No se ha hablado nada de eso. Se está, están llegando bueno. las resoluciones. Ahora me parece una segunda atacada. Sí. Eh, en el espíritu de todo estaría que se computasen tanto a nivel docente como a nivel económico. Pero como no se ha dicho nada, pues tenemos que esperar a que se diga, porque estamos en una situación, como todos conocéis, de emergencia. Lo mismo el ministerio dice que sí, pues nosotros lo aplicaremos, y, o el ministerio dice que no, y entonces no lo aplicaremos. Y, pero estamos pendientes tanto del ministerio como de la Junta. Eh, si os digo mi impresión, y a lo mejor coincidís mucho conmigo, pues mi impresión es que puede ser negativa. Me extraña mucho que, que nos den ahora el incremento económico y también me extraña mucho que nos digan, que los consideramos incluso para docencia, porque ello implica contratar más profesorado Y no sé si ahora nos van a decir que, además de lo que ya tenemos previsto, porque ahora en el POD que se está organizando, pues se va a hacer una previsión de necesidades para el futuro, que encima incrementemos con esto. Estando en la situación que estamos, yo lo veo difícil, pero si no lo dije, pues lo aplicaremos. Lo, lo cierto es que ahora todavía todo el mundo no ha recibido la contestación de los tramos de solamente una parte. Tenemos que esperar a tenerlos todos y nada que se tenga, pues no sé si entrará o no. Nuestra impresión, como digo, es quizás negativa, que seguramente no se tengan en cuenta, aunque los tengamos y computarán como los otros, en, en el sentido global. Pero... Pero no lo vemos. Si sí es verdad que hemos pedido a la Junta que, por favor, se haga un tratamiento global de este tema en todas las universidades, que no haya desigualdad. Si se tienen en cuenta en una universidad, se tengan también en cuenta en otra. Pero bueno, esa sería una decisión también a nivel andaluz, pero yo creo que el Ministerio también nos van a dar alguna indicación de consideración o no consideración. Y mira, Enrique, tenemos otra pregunta, no sé si la estás viendo, de Luis Carlos López García en relación al programa de captación y permanencia de investigadores de Ramón y Cajal. ...en relación al artículo cuarto, Dice que los investigadores sí, sí. que ya tuvieron la, la ayuda en la resolución de diciembre pasado... ...están pendientes de que vaya a trámite al Consejo de Gobierno... ...que si se va a hacer este trámite con normalidad. Bueno, lo que he previsto, la ayuda tercera de los 100.000 euros, me entiendo, ¿no? Que le dieron, sí. ¿no, Miguel Ángel? Mose, sí, sí ¿no? de los 10, sí, del pago de adicional, sí. Ahora, ahora mismo no tenemos nada que diga lo contrario, entonces lo haremos puntualmente, pero... Enrique. Eh, sí. ¿Quién es? Está aquí Vicente. Hola, si dice, está aquí, sí, sí. Ah, Vicente. Mira que es el que, que se encarga, Vicente es el que se encarga de tramitarlo. Ah, vale, sí. sí no, es que ahora mismo eso está en, en la deba. Mandamos los currículums para que se evaluaran. Ah, ya vale. Estamos a la espera de que nos manden la evaluación. Vale, pero vamos, sí. la idea es que nosotros vamos a aplicar el procedimiento normal. Sí, y sí. El procedimiento normal es enviarlo, evaluarlo, considerarlo y en su momento Consejo de Gobierno. Pero yo tampoco quiero ni crear falsas expectativas ni nada por el estilo. Esto es lo que vamos a hacer, pero si dentro de una semana nos da un recorte presupuestario y hoy tenemos que aplicar recortes, pues no lo sé. Es una pequeña incertidumbre. Ahora, en el equipo no hemos decidido nada respecto en contra, sino que lo que vamos a hacer es continuar pues pidiéndolo. Igual que no sé si habrá alguna pregunta con el plan de estabilización. El plan de estabilización lo estamos aplicando igual. Yo hablé ya le he, le he aclarado a algunos que me han preguntado por, inter, por correo electrónico este tema. Y hablo también con el rector de profesorado y en nuestro interés está pedir las plazas tal cual, las que correspondan ahora. Punto. Ahora, tenéis que entender que no solamente depende de nosotros. Nosotros podemos justificarlas pedirlas in, intentar implementar aquí una política propia de la Universidad de Granada, que es lo que venimos haciendo. Y hoy también hay imperativos mayores por encima que nos pueden parar algo. Pero nadie tampoco nos ha dicho nada de la Junta al respecto. Que, entonces, bueno, todo va a seguir igual por nuestra parte, de momento, hasta que no nos digan lo contrario. El, el trámite este es que es bastante largo, ¿eh, Luis Carlos, porque la DEBA tarda unos meses en, en informarlo porque es obligatorio por la Ley Andaluza de Universidades, tiene que ir al Consejo de Gobierno y al Consejo Social, en otro pleno del Consejo Social. Y al final el trámite eh, es bastante largo y ahora mismo está, como dice Vicente, la DEBA, que la otra vez tardó varios meses en salir, no, esperamos que sea rápido. Vale. Eh, mira, tenemos otra otra cuestión en relación a la inscripción a congreso, en, en relación a lo que son los centros de gasto. Parece que, bueno, que se ha inscrito a un congreso con cargo a un proyecto y le piden que suba al registro un escrito en el que el centro de gasto se comprometa a que va a reintegrar el anticipo, en caso de que el congreso no se celebrara y de que la entidad organizadora no devolviese el dinero. No sé esto, Miguel Ángel… No acabo, no no tenía conocimiento. No tenía conocimiento de esa de esta cuestión. Eh, si eres tan amable, eh, mándanos este requerimiento que te han hecho por correo a, al vicerrectorado para que lo veamos con, con gestión económica. Es la primera noticia que tenía. Suba al registro, un escrito en el que el centro de gastos se compromete a reintegrar el anticipo en nuestra cuenta. De todas formas se puede hacer porque. Eh, está claro que, que el ministerio autoriza el reembolso de los gastos de, de, de asistencia a congresos que se cancelen, ¿vale? Que se cancelen el congreso o que sea imposible asistir porque no te deje las normas te impidan el desplazamiento, ¿vale? Ya hemos explicado que se puede justificar el gasto siempre que se acredite que el intento de reembolso, de, que, de, que, de recuperación, y que no haya sido posible, eh, por tanto no hay ningún problema en, eh, en hacer el escrito que piden, parece, en gestión económica. Mari Carmen, no se te oye. Ahora, ahora ya sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Te digo que Vale, que teníamos otra pregunta en relación a lo que son los proyectos precompetitivos de plan propio de jóvenes investigadores, eh, lo que son estudiantes de doctorado. Dice que el proyecto de ejecución, pues claro, acaba el 31 del 12 del 20, que si vamos a alargar el tiempo. La idea es ser lo más flexibles posible. Entonces, en la medida de lo posible, si la situación se normaliza y demás, pues por supuesto que, vamos, no, no creo que haya ningún problema en alargar el tiempo de ejecución de este tipo de proyectos. ¿Vale? No sé si con esto… José Casado, Ah, pregunta otra cosita más. Aquí dice que en relación también referente a esto, el día que se declaró el estado de alarma no estaban los remanentes ingresados en el centro de gasto, que si se han ingresado ya. Pues yo no lo sé, Miguel Ángel, si los remanentes esos se han recuperado ahí. Pues no lo sabemos. La verdad que es la primera noticia que tengo. Eran en, en principio en el plan propio se ingresaron todos los, los, reman se ingresaron los remanentes del año pasado. En principio sí. no, y después se, después fue que sí. Se decidió en el equipo de gobierno que sí se ingresaran. Entonces, la decisión era ingresar los remanentes. Así que si tiene algún problema, eh, envíame un correo, envíame un correo al vicerrectorado con tus datos de tu proyecto y que lo comprobemos, ¿vale? Porque en principio debería sí. estar. Y además, este es de la convocatoria del 2019, por lo que dice del periodo de ejecución, con lo cual debería de… No, debería, no debería problema. estar. No, no debería. Vale. Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, si sabemos si la Junta de Andalucía va a mantener la previsión de sacar la convocatoria de excelencia, de proyectos de excelencia para este año. No sé… ¿Sabemos algo de esto? Si va a salir la convocatoria de proyectos de excelencia… Supongo que está Enrique, preparado, ¿eh? Está Enrique, igual Enrique está ahora, como sí, está, estará, estará con la otra, de con Equipo años. de Gobierno. Con la otra ¿Qué es lo reunión? que me has dicho. Que si la Junta de Andalucía va a mantener la previsión de sacar la convocatoria de proyectos de excelencia para este año. La próxima. Sí, <risa> pues que sabemos. en principio no ha dicho que no lo vaya a hacer y en la reunión que tuvieron ayer con el consejero no se habló de estos temas, ni del plan de empleo joven ni de nada. Los vicerrectores hemos estado hablando al respecto, pero no sabemos nada, ciertamente sí. no sabemos nada, ni de empleo joven, ni tampoco de la convocatoria de excelencia. Sí. No voy a, ni a crear falsas expectativas ni tampoco a quitaros, la, no lo sé, no lo sabemos. A ver si esta semana eh, ya nos centramos en el ámbito de investigación, en todas las convocatorias que nosotros tenemos que gestionar con la Junta y nos dicen algo, pero de momento las reuniones se están desarrollando a nivel superior con los rectores y no estamos entrando al detalle en esos, en esos temas. En eh, principio estaba presupuestado todo y si el dinero lo tenía y con esa finalidad pues es difícil cambiarlo, creo yo, pero bueno, no lo sé. No puedo decir que vaya a salir, la verdad. Igual que Miguel Ángel ha anticipado antes, se ha hecho una resolución provisional de la excelencia, pero eso es provisional. No se ha hecho la definitiva. Vale, no. normal, claro. Bueno, parece que no hay más preguntas, que tenemos ya, hemos contestado a todo lo que viene en el, en el chat. No sé si no hemos dejado alguna. Creo que no. Parece que no. Vale. Pues, Estupendo. Pues, pues entonces creo que podemos ir dando por finalizada la sesión. Si alguien tiene algo más que consultar o que preguntar, pues nada, que muchas gracias a todos por haber asistido y esperamos que con esto podamos contribuir a aclarar un poco las dudas que puedan surgir, ¿eh? normalizando lo más que podamos la, la situación. Que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas pronto. gracias. Gracias. Venga, que tengáis Saludos, buen día. Saludos. saludo, Saludico. Oye, Miguel Ángel. Hola. ¿Sí? Eh, Cap, te, te monto una sala y nos en un momento y te enseño lo de la UAR. Venga, perfecto. Te mando por correo electrónico. Venga. Hola. Gracias. Hola.